Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal. Bueno, si naciste tal día como hoy, 29 de enero, en el año 1985, nació también Marcasol. No está mal. Bueno, el 29 de enero de 1595 en Londres se estrena la tragedia Romeo y Julieta de William Shakespeare. El 29 de enero del 814, Brien-le-Château, en Francia, se libra la batalla de Brienne en la que Napoleón Bonaparte vence a Rusia y a Prusia. Cuidado, no es poca cosa. Y en Chile, el 29 de enero del 48, se adopta el sistema métrico decimal. En Kansas, 1861, es admitido dentro de los Estados Unidos. Importante, 29 de enero de 1886. Un señor llamado Carl Benz patenta el primer automóvil con tracción por gasolina. El 29 de enero del 16, en Francia, en el marco de la Primera Guerra Mundial, París es bombardeada por primera vez por los cepelines alemanes. Y en 1918, algo que os va a sonar bastante, guerra ucraniano-soviética, levantamiento de los bolcheviques en el arsenal de Kiev para preparar la llegada del ejército rojo que duraría seis días. Ese levantamiento, no el resto del, del enfrentamiento. El 29 de enero de 1957, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, se produce la temperatura más elevada de su historia con 43,3 grados centígrados. Esto fue el 29 de enero de 1957. No sé si este año se ha superado o no se ha superado, pero de momento parece ser que esa es la cifra histórica más alta. En Buenos Aires, de, a la sombra. ¿Vale? No me dice, no, es que yo vi unos 45 grados al sol. En un, ya, ya. Eh, el 29 de enero de 1981, en España, dimite el primer presidente de la democracia, Adolfo Suárez. Y el 29 de enero del 2002, el presidente de los Estados Unidos de aquel entonces, George W. Bush, afirma que Irak, Irán y Corea del Norte son regímenes que apoyan el terrorismo. Y por fin, primera vez, escuchamos el mote famoso del eje del mal. El 29 de enero de 2005 llega a Taiwán por primera vez desde el año 49 un vuelo comercial procedente de China y el 21 de enero de 2015 Malasia declara oficialmente la desaparición del vuelo de famoso de Malasia Airlines del MH370 que al final se encontraron los restos en mitad del océano y no pudo ser rescatado nadie. Bueno, pues estas son pequeñas curiosidades que pasaron tal día como hoy de años diferentes a lo largo de nuestra historia, pero que nos interesa, nos interesa Bitcoin. Tomahawk o Boomerang. Vamos a ver. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir con Boomerang? Boomerang es cuando el mercado ha pegado esta subida y luego te la devuelve con una bajada. Eh, igual que ha sido la subida es la bajada. El Tomahawk. El Tomahawk puede ir en dos direcciones. Por fin mete un, un hachazo, mete un golpe en, en la mesa y termina de romper con claridad todo esto o raja con una gran vela roja otra vez para abajo. Va a depender de lo que pase el día 1. Yo sigo siendo partidario de que van a ser más palomitas y que el mercado va a seguir por lo menos, creo que Bitcoin hasta los 25.000, y ya lo tenemos bastante cerca. Ya sabéis que para mí es un punto súper importante. No sé, porque yo sé que muchos de vosotros están pensando, bueno, aquí va a haber un doble techo tal. No sé, no sé si en 25.000 va a hacer un doble techo y luego va a caer. Yo creo que no lo sabemos nadie. Eh, luego son las apuestas que tengamos cada uno sobre ellas, pero sí que es cierto que tenemos un RSI con un desgaste tremendo y que sería bastante bastante lógico que tuviéramos una caída, al menos hasta esta zona de máximos, vale, en la zona de los 58 en la cual, bueno, pues sería un retroceso bastante normal, no pasaría absolutamente nada dentro del movimiento que ha habido. ¿Qué apuestas tú? Bien, os invito, os invito, ahora vamos a ver los gráficos porque no lo he señalado, os invito a que me enviéis, si queréis por WeTransfers, al, al, al email que tenéis por ahí en, el, en la descripción de CryptoNews o en la de cursos, vuestros vídeos de análisis y los publiquemos en el canal, creo que es algo... Que puede ser muy bueno, porque sé que hay gente que, que es muy buena, que estáis ahí, y podéis hacer un análisis de, de, de cualquier moneda, no me importa, no tiene por qué ser, eh, puede ser cualquier valor, no tiene por qué ser Bitcoin. Ahora, ya sabéis que yo me, me, me implico más con Bitcoin, porque bueno pues creo que es donde debemos estar, pero eh, si queréis mandar un análisis de cualquier cosa, lo podéis mandar y se publica. No, no hay ningún problema, como hay gente que siempre piensa de otra forma o ve otra cosa pues yo creo que eh, si somos 16.000 personas en el canal o vemos los vídeos en eh, mil personas todos los días pues oye, pues, mil ojos van a ver más que seguro que, que, que mis cuatro <risa> en fin eh, así que estáis invitados para esto vamos a comenzar y vamos a ver la gráfica venga, comenzamos Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita, que la de la campanita me ha dicho hoy, que os recuerde que es ella. <ríe> es la leche. En fin, eh, Bitcoin está sobre comprado. Estamos en diario. Estamos um, en una vela muy, muy verde para ser domingo con bastante volumen, para ser domingo, y muy por encima, bueno, muy por encima tampoco, como 400 dólares, si no me equivoco, sobre el cierre de los futuros del CME que tienen que abrir dentro de un ratín. Entonces, lo más normal, valga lo que valga, es que, vamos a ver aquí, es que, después de que estamos más o menos, estamos por, vamos a ponernos en cuatro horas, así lo vemos mejor, es como cerró, eh, cuidado. Eh, estamos un poquito más arriba, cuadro, como 400 pavos o 500, pues lo más normal es que vengamos abajo, ¿vale? Esto es en el futuro de CME. Y además recordar que tenemos un gap aquí abajo. ¿Vale? Seguimos teniendo un gap en la zona de 20.000. Ese no se ha, no se ha olvidado. Eh, hay gente que dice, vale, podemos estar haciendo aquí un hombro cabeza y luego hacer otro hombro y venirnos abajo para cerrar el gap. O esto pues, sería un hombro, estamos haciendo ahora toda la cabeza... Cerramos gap, hacemos otro hombro y luego nos vamos más abajo inclusive. Podría ser, no lo sé. ¿vale? La estructura es muy similar, podría ser similar. Pero me gusta más las estructuras de diario. Y la estructura de diario lo que nos dice es que tenemos bastante fuerza, que tenemos volumen suficiente, vamos a volver a, aquí a, a la contra contra el Twitter y, y la cosa no está, no está nada mal, ¿eh? No está nada mal. Si nos vamos al BLX, podemos observar además otras cosas. ¿eh? Ya sabéis que el BLX es el índice. Lo revisaremos el martes, entre otras cosas, aparte del, del día que va a ser el martes, importantísimo, el volumen, ¿vale? Vemos que tenemos una subida con bastante volumen hasta esta zona, y a partir de aquí, bueno, pues está que sí, que no, que no, que sí, pero ha bajado un poquito, ¿vale? No hay una gran divergencia, la hay un poquito en RSI, ¿vale? En el RSI de 21, pues sí que está todavía suavecita, ha estado más fuerte, pero o sea, que está, está potente está potente, ahora bien ¿qué pasa? que hay mucha gente que piensa, o que dice y podría ser, porque no? que va a llegar aquí a 25 ba, ba, ba, resistencia y deberá bajar al menos a 21 2600, ¿vale? estos mínimos que, que se hicieron aquí, aproximadamente, ¿vale? entre este máximo y este mínimo, ¿vale? estoy totalmente de acuerdo, creo que es bastante probable pero, cuidado porque cuando hay tanta gente con esa apuesta, se puede generar lo que conocemos como un short squeeze. Es verdad, es, es decir, eh, empiezan a meterle un pampeo, empieza a subir, empiezan a comprar, pa, pa, pa, y esto empieza a subir un poquito. ¿Qué pasa? Que en cuanto pasa de cierto nivel, y si rompiese sobre todo la zona de 25 125, más o menos... 25,128 vale, me marca ahora, vea. 25,150, no me importa, 25,200. Vamos a dejarlo en 25,200. Si la rompe, ¿qué va a pasar? Que automáticamente van a saltar todos esos stops de los cortos. Al saltar todos esos cortos, automáticamente esto va a hacer ras. Y se nos puede venir a nuestra querida Rose line Ancestral. Digamos, 28,750 aproximadamente. ¿Vale? Esta línea no ha salido por casualidad. Ya los que lleváis mucho tiempo en el canal, ya sabéis que fue una compra que yo puse <ríe> en julio del 21, en 28.750, que nunca se cumplió. Y decidí dejar ahí esa línea porque dije algún día compraré por debajo de ese precio. Y efectivamente, así ha sido. Eh, y bueno, pues ahora, ¿qué pasa? Que esta misma línea, que fue un soporte importantísimo, va a actuar de resistencia. Entonces, eh, tenemos que tenerla muy, muy en cuenta. Y ahí la he dejado mi, mi Rose Line, que. Que bueno, que está guay. Entonces, dicho esto, importante ver cómo se desarrolla eh, primero en BLX, en cierres, ¿vale? eh, Bitcoin y eh, el SP500, ¿vale? El SP500 ya sabemos que nos guste o no nos guste. Es una realidad que, bueno, pues tenemos que tener muy, muy en cuenta el movimiento que pueda hacer. Eh, de momento sí que ha roto línea de tendencia, súper importante. También hizo el movimiento de venir a retestear esta zona. Que fue una resistencia, la pasamos, un testeo, otro testeo, la perdimos, la volvimos a ganar hasta la línea de tendencia, testeo otra vez, rompimos y ahí estamos. Entonces, objetivo, plus la tenemos aquí. De 4100, 4200, y hay mucha gente que dice, es que cuando llegue a 4200, 4250, como mucho, como mucho, ¡Bum! Es, de, de, debemos esperar esa bajada. Pues sinceramente, yo no sé porque ya llega un punto en que mmm, está tan manipulado el mercado... Está todo tan. con esos tejemanejes uh, que ya no sé qué creer, sinceramente. Entonces, tenemos que estar muy muy atentos a las noticias, a todas esas noticias que manipulan las cosas. Y a una economía que en vez de. se ha convertido en una mentira, básicamente. Entonces. Ethereum, por su parte, sigo lo mismo. Este, seguimos acumulando en esta zona. Ha he hecho una banderita. Hoy una muy buena vela, muy buena vela. Para ver si es capaz de romper esa zona de resistencia que tiene aproximadamente por encima de los eh, 1.700 dólares. Eh, se vendría pegado a la línea de tendencia que tiene que romper. O sea que muy bien el total market por su parte verde. El, la dominancia de Bitcoin también verde. Total market verde, dominancia de Bitcoin verde. Como ha subido bastante el total market no quiere decir que las altcoins hayan sufrido ni mucho menos. Tenemos los shorts de Bitcoin un 25% abajo. Fijaros el castañazo. ¿Dónde estamos después de haber hecho esta subida? Ramplona, ¿vale? Que hizo ayer diciendo, hey, que empieza a acumular plof. Se han vuelto a hundir. Ostras. Eh, quizás era un poquito pronto para que salieran disparados. Porque mmm, salir disparado a, ayer no tenía ningún sentido, pero ninguno. Por otra parte... Bueno, pues grandes pérdidas hay. Ninguna. O sea, aquí un poquito de VR contra Ethereum, un poquito de Melos, y a partir de aquí de Ocean para abajo no hay prácticamente nada. Sin embargo, en el lado positivo, fijaros, high, está high un 114%, ha estado subiendo un 125%, o sea, una auténtica burrada. Ha metido lo que llamaríamos un short squid. O sea, es, se había disparado, pero bueno, yo creo que es más un pampeo. Eh, vamos a ver cómo acaba esto, porque, madre mía, eh, cualquiera... Cualquiera sabe, no lo sé, no sé ni, ni el volumen que ha tenido realmente. TVK está bastante bien. Mina también está muy bien, 18%. VR, NACA, 16%. Voxel también muy bien. Mana, 15%. no, Mana, 15%. ¡Qué barbaridad! Me encanta. Ojalá llegue, ojalá llegue al, al dólar. Creo que sería una muy buena meta si el mercado sigue así. Para es que, claro, ya... Empezamos a ver veis la divergencia importantísima que tiene, pero ¿qué ha pasado? Fijaros, esto es importante, ¿vale? Para que veamos la fuerza que está teniendo el mercado. A ver cómo termina hoy, pero la línea de tendencia de esta divergencia la está rompiendo, es decir, está rompiendo de divergencia en sí. Igual que ha roto, ¿veis? ¿Veis cómo bajo el volumen? Tiene una línea de tendencia y la acaba de romper hoy con el volumen también. Entonces, está entrando mucho dinero en las altcoins, y igual, que en, igual que en Bitcoin, ¿no? Eh, todo el mercado está con bastante dinerito. Eh, fijaros, los library gates también están por aquí. 1,18. Eh, Uy, señores. Ahí vemos los huecos, los apps que hay con, porque prácticamente tienen un poquito de volumen, pero es dinero regalado. Alice, un 12,48. Habrá mucha gente muy, muy contenta de que haya pasado este punto de pivote Creo que está muy bien que haga un cierre por, por encima de la zona en la que está, de este, esta zona que hay aquí, de los 1,82. Genial. Eh, One también está muy, muy bien. En general, fijaros, es que eh, 11,9% eh, Fío, Solana. Solana, ah, Solana, Solana. Y mira, Solana, como está. Madre del amor hermoso. El canal en el que estaba está rian rian, ronto, roto. Hombre, si sí, sí, me pongo un poco purista, pero claro, tenemos un toque aquí, otro toque aquí. Aquí una falsa salida, otro toque aquí, otro toque aquí. Estamos rompiéndolo. Que puede ser algo parecido a lo que hizo aquí y luego venirse abajo. Sí, pero bueno, de momento, la realidad es que se está rompiendo. Phantom, tocaba prácticamente 10%. Fijaros, ¿vale? Después de esta caída ayer, igual que hice los cortos de Bitcoin, ¿no? Es que subieron y de repente, ¡paf! Se han ido los cortos de Bitcoin para abajo y esto se ha ido para arriba. Maravilloso, lo está haciendo muy, muy, muy bien. Fijaros los dientes de sierra que tenemos en el RSI. Es tremendo. Mucha fuerza. Ahí nos está diciendo que tenemos muchísima fuerza y mientras con el alerts nos mantengamos por encima de la línea de puntos rojos, no es punto de venta, ¿Vale? En el momento que, lo, que la pierda, y sobre todo que pierda los puntos verdes, ya sí es una zona donde yo personalmente vendería, aunque bueno, ya sé que yo prefiero ir por objetivo, es decir, vale, ¿dónde tenemos la resistencia en tal punto? Pues un poquito antes, vendo, y otra cosa mariposa. Entonces, está muy, muy, muy bien, hasta los axis los axi han subido, tezo está subiendo, está impresionante. Fijaros, la U... De esta zona, de la línea de zona de resistencia, la ha pasado, está consolidando por encima. Siguiente objetivo, 14.81. Estos es máximos que hay aquí, con esta línea de tendencia que hay, perdón, esta línea horizontal que tengo, y lo después ya nos iríamos un poquitito más arriba en la zona de 10, casi, casi 18. Paciencia, paciencia. Estamos hablando de valores que estuvieron, fijaros, ¿eh? tacatas, máximo en 168 pavos, una barbaridad. Entonces eh, estamos en, estamos muy baratos estamos por debajo todavía de un 10% de aquel entonces así que mucho recorrido y, pero paciencia vale de verdad es que el tema de las arcos y el tema de este mercado no es tan mmm, todavía nos va a dar muchas sorpresas y prefiero que tengáis paciencia y vayáis poco a poco a que de repente pues eso pues pero bueno luego ya sabéis cada uno que haga lo que quiera creo que sí todavía puede irse a la zona de 19% eh, y bueno, pues un poco más, tampoco. Bueno, block, block aquí también, otro 5% al alza. Debería de mm, intentar por lo menos llegar al 0,034, o sea, este punto de pivote que tenemos aquí. Este toque aquí, este toque aquí, que más son toques anteriores también. Por lo menos llegar hasta ahí y después ya, ya, ya iremos viendo cómo avanza el mercado. Sushi también está por ahí con un 4,96, un 5 ahora mismo, un cuartas de lo mismo, o está inconmensurable, inmejorable de momento el, el mercado tal cual se presenta. Decía alguien, joder, el 12% o tal. Pues si no llega es mejor, yo creo, ¿eh? mejor que no llegue. Eh, yo, yo preferiría un retroceso a 17,18 y que no, llegamos, no perdamos los mínimos anteriores. ¿vale? Ese retroceso por encima, ¿veis? Hicimos un mínimo aquí, otro mínimo aquí que caiga y haga un mínimo superior pues, la zona de 18 creo que eso sería perfecto sin necesidad de irnos a, al carajo bueno, se, se, iba a haber mucha gente sufriendo mucho si nos vamos muy al carajo hasta que dice que por qué no hemos ido todavía a ese punto pero bueno, eh, de momento muy bien el mercado muy potente vamos a ir a por los 24 en breve y a ver si esta semana pues, ya tocamos los 25 si todo el mercado acompaña muy atentos si el mercado hace lo que debe de hacer lo que se espera de él la zona de la Rose Line, creo que va a estar bastante asegurada esta semana. Así que mucha paciencia, también cuidado, ¿vale? Tener temple, eh, saber cuándo soltar y saber cuándo decir hasta aquí. Saber cuándo decir hasta aquí. Así que chicos y chicas, como digo, siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.